Hoy en día va a haber una, una protesta, una movilización de los médicos residentes que están pidiendo un salario digno, la, con las mismas características que fueron los docentes, ¿no? que en su tiempo, hace meses atrás, también estuvimos reclamando un salario digno acorde a la canasta familiar. ¿no? Y nosotros opinamos de que esta, esta realidad, esta, esta problemática, las protestas, tanto docentes como ahora también, de los... Médicos residentes eh, refleja una realidad de que uh -huh. la mayoría de los salarios son salarios de, de pobreza. ¿no? Eh, me contaba un médico de que tiene un salario de 120 mil pesos trabajando 12 horas en sectores de pediatría, psicología, en hospitales públicos. Entonces, refleja una situación de crisis social, pero también de falta de presupuesto y de atención sobre dos áreas que son vitales para la sociedad, como es la educación y la salud. ¿no? Uh -huh. Y eso se refleja al mismo tiempo que también la falta de trabajo, de perspectiva de salida laboral por los jóvenes. ¿no? Eh, to todo refleja un poco lo que pasa en el país, que se traslada acá también. Uh -huh. ¿Y ustedes qué, qué soluciones le, les proponen a, a, a los médicos y demás? Nosotros venimos diciendo que para tener mayor presupuesto ¿no? es necesario, por ejemplo, el gobernador había dicho en los discursos de apertura de sesiones de que se estaba descentralizando el sistema de salud. Pero en realidad, si uno va a los departamentos mineros o a otros departamentos como en Caucete, la gente, la pobladora o los sanjuaninos terminan... Eh, en el centro, en el, en el Rawson o en el Marcial Quiroga, atendiéndose. Entonces vemos que un poco la descentralización no hay. Digamos. Hay falta de presupuesto, hay pocos insumos, pocos profesionales. Eh, por más de que se inaugure, se inaugure algún hospital nuevo, me da la impresión de que en los hechos es más fachada, al mejor estilo kirchnerismo en sus comienzos más fachada y atrás no hay nada, ¿no? Entonces... Para, lo mismo para, para educación. Eh, vemos que para poder tener insumos, wifi en las escuelas, que haya eh, eh, ventiladores, estufas, eh, para que haya más comisiones, más docentes en las escuelas, todo, se necesita plata y más presupuesto. ¿De dónde sacamos esa plata? Que uh -huh. es lo que nosotros venimos insistiendo, ¿no? Para nosotros, inmediatamente habría que aplicar dos medidas apenas asumamos en la gobernación. Una es que todos los políticos, toda la planta política eh, gane lo mismo que un docente por lo general y evidentemente también con los profesionales de la salud hay una relación de siete, siete sueldos entre un trabajador, un promedio de salarios y un legislador un funcionario, eh, un ministro de hacienda, o un gobernador Sí si sí, eh, el gobernador o la ministra de Hacienda ganarían lo mismo que un docente y se atenderían en el hospital público y en la salud pública, cambiaría, nosotros vemos que recaudaría mucho el Estado y cambiaría la bolilla que le dan a estos áreas. Sería muy interesante ver, para nosotros, para mí, eh, que cada funcionario, diputado, ministra de Hacienda, el propio gobernador, vayan a las 4 de la mañana a hacerse atender... ...a sacar un turno en el Rawson o en el Marcial Quiroga... ...para que después lo terminen atendiendo a las 12 del mediodía... ...un profesional que no da abasto con la guardia. De esa forma, si ellos viven lo que vive el resto de la sociedad... ...el resto de los sanjuaninos, le darían más bolilla... ...y estarían más cerca de las necesidades de la gente, ¿no? Porque ahora la mayoría de la gente ve que el político sale... Eh, ...el político, el que es funcionario, el que trabaja del Estado... Cada cuatro años va y se acerca a la gente. Ajá. Después termina la campaña electoral y no se acerca nunca más y los problemas siguen existiendo. O sea, ustedes seguirían en todo momento en la calle siendo gobierno. Siendo gobierno, acercaríamos la planta... O sea, la clase política se tiene que acercar a lo que vive la gente. Por eso hay tanta bronca hoy, porque es, una, es, una, es un sector privilegiado de la sociedad que no vive lo que vive el 99%. Uh -huh. Pero hay otro sector también privilegiado de la sociedad que nosotros pensamos que es un momento en el que tiene que poner más plata, ¿no? Que son los ricos de la provincia. Ojo, y ahí viene un, un debate que nosotros queremos aclarar siempre. ¿Quiénes son los ricos de la provincia, ¿no? Hay tres, cuatro grupos de, de corporaciones económicos eh, que, se, que manejan la provincia y que se llenan de plata, que son las grandes bodegas, como el grupo Peñaflor, el grupo de eh, formadores de precios, que en este momento están especulando acaparar los productos eh, para después ponerlos en góndola la semana próxima para aprovechar la suba de los dólares. También eh, las corporaciones de salud privada, las droguerías privadas, son todos sectores. La megaminería es otro uh -huh. sector que se lleva mucha plata y que deja el 1% en la provincia y que, parafraseando lo que dijo el gobernador, acá... El, el progreso es de estos sectores. Después todo el resto estamos en una provincia donde hay megaminería y hace 20 años nos prometieron que, iba, que la provincia iba a ser Las Vegas del país, que iba a haber crecimiento económico para todos y todas, pero en realidad hay salarios. Pero no es un invento, un capricho nuestro, ¿no? O sea, los docentes, ahora los médicos de la salud, están diciendo que no llegan al índice de, de pobreza que marca el INDEC, ¿no? Por eso están planteando un salario acorde a las primeras necesidades básicas. Bien, Cristian, ustedes en el 2021, en las elecciones nacionales a diputados, eh, fueron el único frente que en las pasos eh, o se utilizó el sistema pasos con, sí. con dos listas. Sí. Eh, y en este caso, en estas elecciones, con este nuevo sistema, del CIPAD, de, que es similar a la ley de lemas, que te da la posibilidad también de tener un, un abanico de candidatos, ustedes son el único lema sí. que no que no, o sea que presenta un solo candidato a gobernador que no, no tiene digamos, competencia interna. Sí. Eh, a, a qué, ¿Cómo fue esa, esa decisión, esa unidad, digamos? Nosotros fuimos a... Eh, vivimos un proceso distinto al resto de, los, de las agrupaciones de los partidos, ¿no? porque la primera vez que nos presentamos fue en el 2021 como frente de izquierda unidad, sí. tuvimos una elección histórica, utilizamos las pasos para dirimir, eh, no, diri no diferencias, sino para ver la correlación de fuerza que tenía cada, cada espacio al interior del frente y como lo dijimos en su momento, el hecho de ir a internas no significaba de que el que ganaba... Eh, el que pierde acompaña y el que gana conduce esa vieja frase del peronismo uh -huh. sino que eso se servía simplemente para acomodar la ubicación de las agrupaciones pero después hay una unidad completa en el programa, en las medidas en, en la idea de fortalecer una izquierda y que hace falta una izquierda en la provincia por eso para estas elecciones no, no, no vimos la necesidad de ir internas ni utilizar el sistema de, de lemas Primero porque no estamos de acuerdo ¿no? con el sistema de lemas, uh -huh. pero lo contrario viene ocurriendo en el resto de partidos, ¿no? Que eh, hubo muchas diferencias en el 2021, por eso esas diferencias no se pudieron saldar con ese sistema de, de, de votación. Ah, y por no, eso no ahora. Se, no se pudo. Y lo ves ahora que cada uno presenta. Lo, lo, su, su espacio ¿no? entonces ves, no sé si con el sistema anterior Gioja se hubiese presentado en, al interior del Frente de Todos por ejemplo uh -huh. amenazó en un momento ir por fuera el bloquismo no sé si también iba por fuera del Frente de Todos con Uñac entonces más que eh, este sistema electoral más que favorecer una mayor participación lo que hace es resolver las internas dentro de los partidos mayoritarios, ¿no? Entonces por eso a ellos les conviene, ojo porque también eh, Juntos por el Cambio está gobernando departamentos, no es que es un recién llegado y que no aplica ningún tipo de, de política, ¿no? En sus departamentos también, en los que gobierna, también tiene flexibilización laboral, aplica un ajuste, ¿no? Bueno, a ellos también le conviene, por eso... Eh, bueno, tenemos un proceso distinto de, de, de desarrollo de alternativa política, ¿no? Bueno, los que no están gobernando, el otro el otro frente de desarrollo de libertad, digamos, que es lo que representa a, a Javier Milei en la provincia. Sí, sí ahí tenemos muchas diferencias ya, ¿no? Sí, Porque ellos imagino. plantean, un si, si se ponen para los eh, televidentes, si se ponen a ver eh, en detalle... Lo que plantea todo el Frente de Desarrollo y Libertad, mi ley a nivel nacional, pero acá sus candidatos también, es un poco que el Estado no se haga cargo de nada. Destruir o anular el Ministerio de Educación, anular el Ministerio de la Mujer, anular el Banco Central. De esa forma, eh, yo soy docente... Y eh, eh, sacar la obligatoriedad de la educación es, es como que dejar al libre albedrío que cada uno pueda bancarse su propia educación. Dicho por ellos mismos es el modelo chileno de educación, en donde hasta el día de hoy lo único que hizo el modelo chileno en educación, a nivel solamente a nivel educativo, es a, eh, agrandar la brecha entre ricos y pobres, no, agrandar la brecha entre una educación pública, para pobres y una educación privada para privilegiados y ricos. ¿no? Nosotros vemos que todo lo contrario hay que hacer. Hay que aumentar el 10 por, al 10% del PBI, el presupuesto de educación y con estas medidas que te decía anteriormente, recaudar pa, para que el Estado garantice acceso a una educación pública de excelencia, de calidad científica, laica, como fue en un momento la educación la educación pública. ¿Qué es lo que hoy no está pasando? Es evidente que las, eh, los edificios escolares se caen a pedazos, no tienen agua. Entonces, nosotros que estamos, lo que estamos viendo es que en vez de sacarle presupuesto y uh -huh. con voucher, medio como mercantilizar la educación, vemos que el Estado tiene que ponerse más en, en educación y garantizarla. ¿no? Uh -huh. Te hago una pregunta con respecto a lo que acabas de plantear eh, con el tema de educación, economía y voucher referido a lo que... Propone Javier Milei, me gustaría saber, y para que se lo comentes a los televidentes, ¿cómo manejarías vos, en base a un equipo armado, la situación económica que hoy se plantea, tanto a nivel provincial y que tiene influencia a nivel nacional? Sí, la crisis económica hoy, por ejemplo, que plantea todo el sector libertario de, de dolarización, es una medida que va a tender a más crisis económica. Eh, y va a tender más también a una, a una pérdida del poder adquisitivo de los salarios que va a caer más a, a más de la mitad de, del poder adquisitivo de los trabajadores, el salario de los trabajadores. ¿no? Eso también va a repercutir en aumento de las tarifas, todo lo que es dolarización, o sea, todo lo que es servicios va a aumentar más del doble. Va a ser un, un ajuste y una mega devaluación tremenda. Nosotros lo que planteamos es que para evitar la fuga de capitales, porque hoy uno de los problemas principales, la, la corrida bancaria de la semana pasada eh, fue producto de la especulación y de la fuga de capitales. Nosotros planteamos que todo el sistema bancario tiene que nacionalizarse. Tiene que el Estado poder controlar para evitar la fuga, para que los especuladores no se, no, no se lleven la plata que hay en el país. ¿no? También lo que planteamos es que se tiene que nacionalizar el comercio exterior. Hoy el comercio exterior, lo que el país gana y ve y compra, está controlado por los grupos concentrados de la economía. Eh, pensamos de que tiene que haber un mayor control. El Estado tiene que controlar para que de esa forma los ingresos por el comercio exterior se puedan redistribuir para solucionar los problemas sociales. ¿no? ¿Cómo paramos la inflación? Una medida que está en la Constitución. Que, para toda aquella, que es la ley de abastecimiento. Toda aquella empresa que especula con el precio, acapara, con, eh, se queda lo, la, merca, lo, la mercadería se la queda especulando que más adelante aumente el precio de los productos. Hay herramientas en la Constitución para que el gobierno pueda aplicar sanciones, multas a esos sectores que acaparan o especulen con el precio de los productos. Y por último... Lo que nosotros pensamos también es que tendría que quitarse el IVA a todos los productos de eh, la canasta familiar, todos los productos de consumo masivo de la canasta familiar, le quitase el 21% de su valor para que de esa forma ese precio baje y sea un no, o sea, para evitar que suba el precio de esos productos, ¿no? Porque no es que eh, acá los precios están subiendo porque hay especulación de mayor ganancia. No es porque hay un sector que está perdiendo plata. Entonces, por eso, eh, todo el sector empresario es el que ya ellos mismos lo habían dicho en las reuniones que tienen ellos en el Yao Yao o en otras eh, reuniones que tienen toda la Cámara Empresaria, de que suben los precios para obtener más ganancias. ¿no? Entonces, vemos que con estas medidas, junto con romper todo acuerdo con el FMI, para nosotros el acuerdo con el FMI, es lo que nos está llevando a esta mayor pobreza y, y ajuste. Si rompes ese acuerdo con el FMI, ¿cómo podés solventar la deuda? ¿Cómo harías para solventar la deuda que hoy radica? Nosotros opinamos que no hay que pagar la deuda. Porque la deuda tiene un, hay un concepto mundial de deuda odiosa. La deuda odiosa es aquella deuda que toma un Estado, pero que esa plata que llega al Estado no se utiliza para lo social. Porque eh, esta, es bueno, uno pagaría una deuda si lo reutiliza para educación, si lo utiliza para salud, para dar trabajo, vivienda, pero la plata que se tomó fue producto de la especulación, porque los empresarios especuladores son los que se llevaron esa plata, nunca fue al pueblo. Entonces, como es una, un, este concepto de deuda odiosa nunca se utilizó para lo social, nosotros opinamos de que no se tiene que pagar. Y esa plata, aproximadamente mil millones de dólares que se va por mes en concepto de deuda, si la provincia recibe una porción de ese dinero, de esa deuda, de esa plata que se quedaría para nosotros en el país, rápidamente podemos solucionar... Los hospitales sin insumos, los hospitales sin profesionales, las escuelas sin insumos, podemos solucionar el problema de las jubilaciones de poco poco poco monto, de poca, las jubilaciones que no llegan al índice de pobreza, subir las jubilaciones, subir los salarios, porque hay plata. Nosotros opinamos que plata en el país hay, el tema es que se va, no va a la ventanilla de lo social, va a la ventanilla de la especulación y los grandes corporaciones. Bien, eh, Cristian, eh, ¿cuál es la expectativa para estas elecciones? Estamos viendo que el Frente Izquierda viene creciendo, ¿sí? a nivel provincial, en, la, en 2021 hicieron una gran elección, ¿cuál es la expectativa eh, y lo que ven de la respuesta de la gente para este próximo ya 14 de mayo? Mira, nosotros opinamos de que de mantener la misma cantidad de votos uh -huh. que tuvimos en la última elección, en varios departamentos estamos eh, uh -huh. está planteado poner concejales, Ajá. Por ejemplo, en el 2021 hubo departamentos donde casi llegamos al 8 o al 9%, salimos tercera fuerza en varios uh -huh. departamentos, eh, y estaría la posibilidad de, poner, de poder entrar un diputado en la legislatura. Uh -huh. Y eso sería bastante interesante porque hab habría pluralidad de, eh, de opiniones en una legislatura que hasta ahora es una escribanía eh, de, del oficialismo. Entonces sería interesante de que por primera vez en la historia de la provincia se acople a lo que viene pasando a nivel nacional. de que A nivel nacional, en Neuquén, eh, la izquierda tuvo dos legisladores provinciales. En Jujuy, que son esta semana las elecciones, es muy probable que la izquierda sea segunda fuerza en la provincia. Entonces opinamos de que ante esta bronca generalizada de la población, con justa razón, por la crisis económica ante los oficialismos, ante el gobierno nacional, pero hasta en este caso ante el gobierno provincial, la izquierda puede ser una herramienta para ese voto bronca y para ese voto castigo a quienes no solucionan los problemas de, de la gente. ¿no? Entonces por eso vemos que es hora de cambiar, que es hora de apostar a una opción política que no tuvo y no tiene nada que ver con la, el ajuste, con estas políticas que durante años nos llevaron a la pobreza que hoy tenemos. La izquierda nunca participó ni de, de, de ningún gobierno eh, y por eso vemos que es una opción nueva y que es necesario para que los problemas y la voz de los trabajadores entren a estos recintos que haya diputados eh, y concejales de izquierda. Bueno, Cristian, tengo una última pregunta. Vamos por acá. Eh, me gustaría saber dónde votás vos ¿sí? y dónde realmente esperás que el voto de la izquierda sea presente. ¿En qué sector social? Sí. Yo voto en eh, Capital, en la Escuela Villarino. Bien. Eh, queda en eh, Cabral y Paula. Ahí Bien. voto yo. Eh, y nosotros aspiramos a poder dialogar con los sectores jóvenes, que en la mayoría de los sectores jóvenes tienen muchas mucho dudas, inquietudes y mucho también cuestionamiento al sistema político actualmente, pero también en los sectores trabajadores, en aquellos trabajadores que opinaron que con Fernández iba a llenar la heladera, iba a haber asado todos los fines de semana, que los últimos iban a ser los primeros, que la alternativa del Frente de Todos era una alternativa óptima para enfrentar a la derecha, del macrismo que se venía... En, la, en el país y que no, nada terminó pasando de, de eso, ¿no? Bien. También queremos charlar con los sectores que, que creyeron en que Macri decía que la inflación el que manejaba la inflación iba a poder gobernar, que fue una frase que él dijo eh, y que vieron de que nadie puede controlar la inflación porque no quieren, digamos, porque favorecen estos sectores que se llenen de plata. Bien, por eso opinamos para todos estos sectores descreídos, desmoralizados que ven de que ya lo, eh, eh, escucharon esas promesas y no se cumplieron para esos sectores también nos queremos dirigir bueno, para cerrar eh, contanos y al público que está viéndote en este preciso momento eh, ¿por qué tiene que recibir tu voto y la expectativa que te queda para estos 10 días? Eh, ¿por qué tiene que recibir nuestro voto? O, o tiene que llevarse nuestro voto nosotros opinamos que somos una alternativa que defendemos la opción de los trabajadores, que eh, a, a diferencia de otros de las otras listas, siempre defien, terminan defendiendo a los empresarios, terminan defendiendo al sector privado. Eh, nosotros opinamos que para, hay que defender el salario y la mayor, eh, mayores beneficios para la clase trabajadora y por eso como nunca estuvimos involucrados y tenemos chance de poder ingresar a la legislatura, opinamos de que es tiempo de cambiar, de que ya no, no se puede ir por el mismo camino que venían eligiendo todos estos, que la gente con total, total eh, franqueza venía eligiendo opciones que le mentían. Le venían diciendo una cosa que después cuando llegaban al gobierno hacían otra cosa y nosotros demostramos con nuestros diputados a nivel nacional que eh, efectivamente tener el, cada funcionario tiene que ganar lo mismo que un docente, su salario después lo lo, lo daba o lo donaba a causas y luchas sociales eh, y opinamos de que la izquierda puede ser una alternativa real de cambio en, en, este, en este momento. Cristian, y la, la, para cerrar, eh, nosotros nos gusta preguntar ¿Quién es, eh, en este caso Cristian, detrás del candidato? Recién habías mencionado que eras docente y demás, ¿de, de dónde viene Cristian? Mira, toda mi familia es de acá de la provincia, yo eh, soy, eh, nací en Buenos Aires, hace tiempo ya que me vine para acá para, con toda mi familia, yo todos los veranos me venía para acá, para, para la provincia, uh -huh. eh, y bueno, soy docente. En la, trabajo en varias escuelas 6, 7 escuelas del Gran San Juan de Posito de Chimbas eh, y bueno, estoy casi toda la mañana y la tarde de escuela en escuela digamos, ¿no? y hace un tiempo ya que estoy en la provincia, conozco todas las problemáticas de, que tiene la provincia la historia de la provincia por toda mi familia por lo que yo viví también eh, desde chico eh, ligado a la provincia y bueno creo que, que es necesario eh, involucrarse porque hay muchos problemas que hay que resolver y creo que involucrarse en política es una de las alternativas para empezar a solucionar los problemas no hace Por cuánto eso. que está, te has involucrado en política no en política trabajando en política estoy hace un tiempo Ajá. digamos ¿no? desde la secundaria ah, más bien, o menos bien, bien, bien. Sí, desde la época menemista, del año 98, cuando aparecía la carpa blanca. Eh, entonces, todo, inclusive también todo tipo de injusticia. Bueno, se, se mezcló mucho también el hecho de el crecimiento de la pobreza, 2001, la crisis. El hecho de que toda injusticia de que los sectores sociales eh, sean los más desprotegidos y ver que haya gente comiendo de la basura, gente viviendo en la calle, Bien. todo eso te da una indignación eh, total y esa indignación eh, la pude transformar en acción concreta, ¿no? Bueno, hay que cambiar, participar. hay que hacer algo, participar, uh -huh. meterse y me pareció el espacio más legítimo, más democrático y más atado a los trabajadores, la, la izquierda y el el Frente de Izquierda. ¿no? Bien. Bueno, Cristian, gracias por venir. Gracias por el espacio y las preguntas. Muchas Bien. gracias. Bueno, ahí estaba Cristian Jurado, candidato a gobernador por el Frente de Izquierda Unidad. Nosotros vamos a un corte, sí, un nuevo corte y ya volvemos con más de Primera.